Y en este contexto de malas noticias, crisis generalizada, tenemos una buena noticia para todas las mujeres que están buscando sensibilidad, poder interior, contacto con eh, la Madre Tierra. El despertar de la guerrera. Varios años realizando en distintos países en esta oportunidad de forma gratuita y virtual, así desde la comodidad de tu casa. A partir del 26 de abril, por cinco días, enseñanzas de las abuelas sabias y todo lo que la mujer tiene que saber para habitar tiempos críticos como estos. Estás invitada a participar, solo debes registrarte e invitada a invitar a más personas. El despertar de la guerrera 2022, a partir del 26 de abril, será un retiro inolvidable.